Yo soy Guadalupe Espíndola, venimos de la Escuela Agropecuaria Número 1 de San Pedro eh, Trabajamos en el INTA con el Grupo de Propagación y mejora, Mejoramiento eh, y venimos todos los martes eh, eh, Bueno, esta, este trabajo está eh, en el marco de la materia práctica profesional bueno, Yo soy Veya Monge, estamos transplantando stevia eh, ya hace bien el trabajo, ya hace unos meses que viene. Lo primero que hicimos fue trasplantarla en maceta y después la repicamos en acá el campo.